Hola bíferos, yo soy de Cero y vamos a revisar el Man of the Match de chichi Hernández Lo más importante es la velocidad y el tiro que tiene Que nos va a dar la posición de ataque, siempre está esperando a que lo alimentes Se va a abrir el espacio para que puedas darle el pase y entre con gran facilidad Su definición es muy buena, nunca falla Corre como ratero de la doctores con un espejo en la mano, jamás lo vas a alcanzar lo malo, pues bueno, es el control, la controla como Chango. Vean ahí como hace un mal control con la pelota y la pierde. Su pierna de palo es de palo de verdad, de Robin Hood, del de pirata Garfio. Eh, la fuerza es de un niño de, de primaria, de cuarto grado, pero al final del día es Chicha. Y Chicha siempre va a lograr algo mágico para ti en FIFA. Luego le pusieron como un sector random, que vean lo que hace Chicha. ¡Ah! ¡Qué golazo se avienta, Chicharito! ¡Es un constante imán de suerte! Pues Diego recuérdenlo, yo soy de cero y jugando siempre el fútbol con una sonrisa en la boca, la vida.